Mis amigos, miren cómo me quedó mi lasaña y las, les voy a invitar que se queden hasta el final del video para que vean eh, lo que le puse, los ingredientes, cómo se llevó a cabo y así nos quedó al final. Bueno, que Dios les bendiga y espero pasen por mi canal suscribiéndose y regalándome un like. Quédense hasta el final, vean todo el video y estamos al pendiente. Hola, buenos días, mis amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que de donde ustedes me estén viendo, en cualquier lugar del mundo, se encuentren perfectamente bien, muy bendecidos y agradecidos con el Creador por la vida que nos da. Así que miren, hoy vamos a tener un eh, video. Vamos a hacer una receta de lo que es la lasaña. Aquí ya tenemos lo que son las laminillas, el huevo, el queso cotija unas salsas marinadas bien ricas no vamos a hacer la salsa con jitomate que bien la puede hacer usted pero la vamos a hacer con salsa ya marinada de eh, comprada así que vamos a empezar tengo aquí el agua hirviendo vamos a agregar las laminillas usted bien puede eh, usar sal póngale una cucharada media cucharadita eh, de sal pero si no quiere usar sal, no lo ponga. En esta ocasión yo no voy a usar sal, yo lo voy a poner así. Ahora bien, eh, si siente que se le pegan, vamos a usar un chorrito de lo que es eh, aceite de oliva. Para que no se nos vayan a pegar. O bien, puede usar margarina. Puede ponerle un cuartito de margarina, un pedacito de margarina y listo. Vamos a dejar que se vayan a co co cociendo por 7 a 8 minutitos. Bien, en un sartén... Aparte vamos a adorar lo que es la carne, vamos a ponerle un chorrito de lo que es aceite de oliva y vamos a agregar la cebolla, media cebolla picada y vamos a dejar que esté transparente, que esté citronadita. Bien, vamos a agregar el ajo, ya pasó como un minutito que tenemos ahí la cebolla, vamos a agregarlo y que suelte su sabor también aquí juntamente con lo que es la cebolla. Esta es la carne, tengo yo aquí aproximadamente, como les digo, eh, un kilo o dos libras. Vamos a agregar nuestra carne y la vamos a sazonar con sal y consomé al gusto. Para agregarle la sal, yo estoy poniendo aproximadamente media cucharadita de lo que es sal. Y consomé, aproximadamente voy a poner como una cucharada sudera. El consomé, miren, es aproximadamente una cucharada sopera, pero recuerden que este sazón ya es a su gusto. Vamos a mover la carne para que se cocine y vamos a dejarla aquí que, que se cocine unos 20 minutos y vemos cómo, cómo está de cocida. La vamos a tapar y dejar que trabaje, vamos nada más a revolver para que se revuelva bien la sal y el consomé. Bien, en lo que se cocina nuestra carne, vamos a estar trabajando para hacer una pastita para nuestra lasaña, un queso panela. Esto es lo que pesa el que estoy usando. Puede pesar 20 onzas, 1.25 libras o 567 gramos. Este es el queso panela. Lo vamos a estar rayando en un rallador. Ahora bien, para esta pasita también vamos a ocupar de una a dos tazas de lo que es queso cotija. Y vamos a estar usando dos cucharadas de perejil seco, dos cucharadas de sal y lo que son dos huevos. ¿ok? Pero primero vamos a rallar nuestro queso en el rallador. Vamos a rallarlo. miren, más o menos nos va a quedar así. Bueno, una vez que ya tengamos nuestro queso eh, bien rayadito, lo vamos a vaciar en otro contenedor. Pero vamos a empezar ya a hacer nuestra pasta. Aquí lo que vamos a, a, a depositar en nuestro recipiente van a ser los dos huevos. Les aconsejo que siempre pongan en un plato antes los huevos por si les salen dañados. No, no, no ensucien la parte donde van a ser el... el la pasta. Una vez que ya tengamos aquí nuestros huevos, únicamente lo que vamos a hacer es eh, revolverlos. No tiene que subirse ni nada, únicamente lo vamos a revolver. A y una vez que ya estén así, vamos a agregar el queso. Todo nuestro queso lo vamos a depositar ahí. Listo. Y vamos a revolver con el huevo. Pero para esto vamos a agregar lo que es eh, las dos cucharadas de perejil. Las vamos a revolver. Vamos a revolver la cucharada de sal. Y ahora sí. Puede ser con el globo puede ser con la espátula. Con lo que usted se acomode a moverle a su pasta. Y vamos a empezar a integrar nuestra pasta. Que quede bien integrada la sal, el perejil con el huevo. Ahora vamos a ponerle lo que es la salsa a nuestra carne porque ya nuestra carne ya, ya está lista para que le pongamos lo que es la salsa. Ahora bien, referente a la salsa, usted puede omitir esta salsa. Puede hacer su salsa alrededor de con 10 jitomates. Con 10 jitomates normales, no muy grandes, no muy chiquitos, le puede salir perfectamente bien su salsa. Si quiere más puede agregarle más, lo único que tiene que hacer es ponerlo a hervir con ajo y cebolla licuar y sazonar muy bien en su sartén. Y listo, ahí está su eh, salsa ya para hacerla y usarla. Yo voy a usar estas, vamos a ponerle lo que es el queso, vamos a ponerle la mitad, yo tengo aquí dos tazas, pero vamos a ponerle lo que es la mitad nada más, como una taza. Usted le calcula ahí una taza, yo aquí tengo dos. Y movemos. Bien, vamos a agregarle también aquí a nuestra pasta eh, crema agria al gusto, pónganle al gusto. Yo le quiero agregar esta esta crema para que cuando en las laminillas se le vaya a aplicar esté más suave y corra un poquito mejor. Entonces agréguele, puede agregarle todo el frasco si le gusta mucho la crema o agreguele la que usted considere que su pasta tiene, que, que, que esté así como, que usted le haga así y que se, se vaya la, la, la crema, que esté suave la pastita. Miren, creo que con dos cucharadas quedó bien, miren. Entonces ahora corre mejor. Y listo. Ahora sí, vamos a... Vamos a reservarla. Bien, pues vamos a ver cómo va nuestra carne. Nuestra carne ya está lista para recibir lo que es la salsa. Vamos a usar un frasco de salsa para nuestra carne. Vamos a depositársela y una vez que ya esté bien cocida y sazonada con el consomé y la cebolla y revolvemos. Vamos a revolver bien. La dejamos uno o dos minutitos que siga hirviendo para que se integre bien lo que es la vamos salsa. Vamos a tomar ya nuestra lasaña. Bien, vamos a poner una base de salsa. Hay que tratar de que quede el, la base de salsa bien llenita en el refractario en la parte de abajo. Y listo. Ahora sí, vamos a poner nuestra primera capa de lo que son las laminillas de la lasaña. Cuando ya esté su laminilla de la lasaña, escúrrala. Y yo la puse en agua fría para que ya eh, no, se, no se me secara, sino que se me hidratara. Y luego ya las escurrí. Así que miren, no las dejen que se quemen, que se. Eh, Cosan mucho, solamente son 7 a 8 minutitos y ahí ya tenemos nuestra primera capa. Bien, ahora vamos a agregar lo que es nuestra carne, una capa de carne. Bien, ya que tenemos la capa de carne bien esparcida, vamos a ponerle una capa de lo que es nuestra crema de queso de las laminillas. Vamos a agregarla. Vamos a ver si se ve bien así, así, ok. Bien, ya tenemos la, la capa de la lasaña. Vamos a agregar, pueden agregar aquí la capa de queso como les decía o bien la capa de carne como se acomoden. Tenemos la carne bien extendida. Miren que la salsa se me olvidó ponerla, ¿se fijaron? Se emociona uno. Vamos a ponerle pueden poner una capa de la lasaña, una capa de queso, una capa de carne y la, la, la, la salsa, que no se les olvide, como a mí. Esperanza. Y hay que hacer bien nuestra lasaña. Lo mejor que podamos. Bueno, ahí está nuestra parte de lasaña. Miren qué rica nos está quedando. Bien. Pues ahora sí, vamos a ponerle otra capita de queso. Miren, este queso está... ¡ay, qué ricura! Amigos, muchos saludos a todos. Gracias por inscribirse a mi canal. La verdad, eh, me agrada. Me siento bien cuando le dan like a mi video, cuando... Cuando dicen que lo hicieron, muchos saludos a las amigas de Facebook que me siguen ahí en Facebook. Muchas gracias a todos los de YouTube que se están inscribiendo. Gracias por sus comentarios. Saludos a Argentina. Por allá tengo una gran amiga en Playa de Ajo, Argentina. No recuerdo ahorita el nombre, por ahí lo voy a volver a repetir porque esta amiguita me sigue desde Argentina. Hay gente que me sigue mucho y me contacta de Belice. Me piden mis recetas por Instagram. Entonces, muchos saludos a todos los que se están inscribiendo. Gracias por su apoyo. Y si tú estás viendo este video por primera vez, no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Esta comida que aquí presento, pues es de uso diario, que podemos hacer diario. Bien, pues ya tenemos ahí nuestra eh, nuestro queso vamos a agregarle lo último que nos queda de la carne y ya que agregamos la última capita de lo que es la carne vamos a agregar la última capita de lo que son nuestras láminas nos quedaron ahí como miren para no que no se queden aproximadamente me llevé nueve láminas bien pues vamos a ponerle ya así nuestro nuestras laminillas vamos a agregarle la salsa bien una vez que ya tengamos casi se nos fue toda nuestra salsa miren a pesar de que en la primera capa no le puse miren ustedes se nos fue toda nuestra salsita pero nos va a quedar bien sabrosa, mis amigos, les aseguro que sí. Yo le voy a poner aquí también un poquito de queso Oaxaca al final. Acuérdense que en la lasaña, mis amigos, pueden usar el queso que ustedes quieran y las cantidades que ustedes quieran. Bueno, siempre cuidando su salud, ¿verdad? Pero la lasaña, pues, es de quesos prácticamente. Ya que la tengamos bien rociadita de este queso tan rico que es el cotija, Vamos a ponerle un poquito de queso Oaxaca arriba. ¿Qué les parece? Entonces vamos a meterlo al, al horno por, eh, vamos a precalentar el horno por eh, a 375 grados y vamos a dejarlo 20 minutos a esa temperatura. Si usted está usando este tipo de refractario grueso de cristal, déjelo por 20 minutos a 375 grados cuando meta su lasaña ahora bien si usted está usando una charola de lo que es aluminio esas calientan sumamente rápido entonces si sí, bájelo a 350 y vamos a dejarlo por 40 a 45 minutos y como ya está todo prácticamente cocido sazonado vamos nada más a dejar que se agretinen bien los quesos y listo ahora bien yo siempre uso una charola para proteger el oven de alguna escurrida. Cuando estáis hirviendo ya la lasaña, miren aquí la estoy colocando arriba de la charola. Si llegase a hervir la lasaña y a escurrir eh, la salsa, no me daña el oven ni, ni las parrillas se puedan incendiar, vamos, porque luego huele a quemado. Entonces por seguridad estoy haciendo eh, de ponerla en esta charola. De aluminio. Yo la forré, usted no la puede forrar si no quiere, pero ahí está. Bueno, entonces ahora sí vamos a meterla al oven que ya está precalentado a 375 grados Fahrenheit. Ahora, si usted tiene centígrados, puede meterla a 180 grados centígrados. Mis amigos, miren cómo me quedó mi lasaña y las, les voy a invitar que se queden hasta el final del video para que vean eh, lo que le puse, los ingredientes, cómo se llevó a cabo.